hola qué tal amiguísimos? feliz happy monday y aquí estoy contigo esta semana quiero compartirte un pensamiento que tuve recurrente yo me pregunté a ver qué es lo más valioso que podemos dar a los demás qué es lo más importante que nos pueden dar las demás personas a nosotros y sabes que creo que es el tiempo el tiempo, y no es el tiempo de estar de cuerpo presente, no es el tiempo de estar aquí uno al lado del otro sin, sin verdaderamente comulgar, sin verdaderamente, a ver, no soy religiosa, ¿eh? no soy católica apostólica romana, eh, soy muy realista, tengo una relación con Dios y a quien obviamente me debo y vengo de una familia católica, sin embargo, bueno, pues tengo muchas diferencias de opinión respecto a cómo eh, gestiona la Iglesia Católica pues toda la, la infraestructura no de, de su doctrina. Entonces, cuando yo te pregunto, a ver, comulgar con el otro es estar presente con el otro, estar en comunicación, con la otra persona, eso, eso es tu tiempo. Cuando la otra persona se da cuenta que tenemos eh, esta tensión, pues es maravilloso. No estamos fingiendo, no estamos en el WhatsApp, no estamos de cuerpo presente, pero en realidad mi mente está en otra parte, estoy haciendo preguntas, estoy interesada en lo que le ocurre. Y no necesariamente tienen que ser horas de estar con esa persona, pero sí con esa persona. Yo creo que el regalo más maravilloso que te da alguien es estar contigo sin, sin, ojo, eh, sin la amargura de sentirse obligado, sin las carotas, la expresión de que tiene muchas cosas de que hacer, tiene mucho que hacer y está... Hombre, contagiándote esta preocupación. Estoy contigo, pero como que te hago el favor, ¿no? O sea, me quedan cinco minutos, pero ok, los aprovecho para estar contigo. Yo creo que eso no es darte tiempo. Esa... Um, nueva especie de... Ay, de relación tan fría y tan escueta, pues nos va a causar eh, facturas, ¿no? El siempre parecer ocupado ante los demás. Yo te voy a confiar algo. Yo recuerdo un familiar que tenía en México. Yo me conectaba con mucha ilusión porque pues tenía ganas de hablar con esta persona y siempre la noté obligada, siempre la, la notaba obligada, tenía muchas cosas que hacer. Entonces yo iba siempre por detrás, ¿sabes? O sea, co como un patrón de comunicación y siempre por detrás, por detrás, buscando la, la oportunidad. Yo era la flexible, yo era la accesible, yo me adaptaba y, hombre, para que una relación de verdad funcione, llámese de padres, de hijos, de vecinos, jefes, eh, colaboradores, hermanos, tíos, sobrinos, hay que, es como una arpa, hay que sonar de aquí para allá y no solamente dar, dar, dar y no solamente recibir, recibir y no únicamente estar en el... En la categoría de yo soy la ocupada o yo soy el ocupado y lo que me reste de mi tiempo, pues puedo hablar contigo cinco minutos y te noto que estás agitado y ocupado y sigue respondiendo. No, no, no. Digamos no, creo que es una falta de respeto, digamos no a ese tipo de comunicación. Y pensemos si tú la estás dando a los tuyos. No es un, una comunicación sana, es una comunicación ambivalencia, con mucha ambivalencia, con mucha dualidad. Esa, información, esa comunicación eh, enferma a las demás personas porque por una parte te quiero muchísimo, pero... Te lo demuestro de otra manera. Te lo demuestro que no tengo tiempo y te estoy escuchando con mucha prisa. Pero de verdad te amo y te mando unos mensajes maravillosos. Pero en el momento en el que estoy contigo, pues no tengo tiempo. Entonces, seamos más congruentes con lo que digo y con lo que hago. Y cuando estoy con esa persona, si de verdad te importa, presta la atención, dale de tu tiempo y ese es el mejor regalo que podemos darles. Y darnos y pedirlo, pedir claridad y pedir y marcar estos límites es muy sano bueno este es happy monday yo soy carlos ornelas bienvenidos te dejo esta idea ahí al aire ojalá toma lo que más te guste lo que te sea útil y si no bueno pues hay más de 60 vídeos somos más de 2200 personas que somos tan iguales tan diferentes y que nos mueve algo muy en común somos fuertes y valientes bueno un beso un abrazo ¡Feliz Happy Monday! ¡Adiós!